Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Hoy os traemos de nuevo eh, un videojuego que ya hemos jugado unas cuantas veces, pero eh, en esta ocasión pues os traemos la versión completa. Anteriormente este juego se hacía llamar Ion Maiden, pero eh, si sois seguidores de nuestra página web pues sabréis que, eh, debido a unos problemas legales con la banda... Eh, pues inglesa llamada Iron Maiden eh, por culpa del nombre, de los logos y de algunas cosas más del juego pues finalmente han decidido pues cambiar el nombre y poner Iron Fury esta sería la versión completa el juego ya ha sido lanzado, podéis encontrarlo en Steam no es un juego nada caro y, y bueno, pues eh, si estáis un poquito al tanto de las noticias pues sabréis que es un juego retro al estilo Duke Nukem Está hecho con el mismo motor que Duke Nukem y, y bueno, pues eh, básicamente es lo que pretende. Pretende pues eh, llevarnos a la época dorada de los de los eh, first person shooters, los FPS. Y nada, vamos a quitar el fondo de misión y aquí tenemos pues la pantalla inicial de iron Maiden o Ion Fury. Ahora, ahora se llama Ion Fury. Bueno si no queremos entrar en polémicas en cuanto al tema del cambio de nombre con la banda iron maiden que me parece un poco exagerado eh, los parecidos que sacaban ellos lo único parecido que veía yo pues era el tema del nombre que sonaba parecido eh, pues si no queremos entrar en esas polémicas eh, pues el juego pues eh, es bastante original vale tiene muchos eh, elementos obviamente de juegos de los 90 pero tiene su propia historia eh, tiene además un personaje que, que bueno pues eh, es bombshell bombshell es un videojuego que salió hace unos añitos y, y bueno pues eh, en esta ocasión pues se han decantado por lo que es la parte retro vamos a empezar un nuevo juego para que lo veáis como os digo anteriormente lo hemos jugado lo hemos jugado como iron maiden hemos jugado versión early access y esta es la versión completa ya el juego completamente terminado y allá vamos, le damos aquí a New Game, jugamos una campaña, escogemos el nivel de dificultad, como veis, bueno, esto se parece a todos los juegos de, de antes, eh, cuando escogíamos los diferentes niveles de, de dificultad pues veíamos el, el, el personaje un poco más machacado, y nada, allá vamos. Hemos escogido una dificultad, bueno, pues media tiranda fácil para que no se nos compliquen mucho las cosas. Vemos una pequeña introducción con, con, con, una, con unos dibujos. Y bueno, pues hay una especie de invasión de una secta, de un tío pues, que convierte en, en una especie de cyborgs a, a sus seguidores para dominar el mundo. Pero bueno, aquí estamos nosotros eh, y vamos a poner eh, fin a ello. Y aquí comienza Ion Fury allá vamos señores, a ver si os gusta el juego, a mí personalmente me ha, encanta, me ha encantado tanto pues eh, tanto en tanto cuando lo estamos jugando en Early Access como, como ahora que bueno, he jugado un ratito antes de, de empezar a jugar para, para hacerme un poquito con los controles y configurar un poco el sonido y, y demás bueno pues nada, como veis estilo noventero total Motor Build, el, el motor de Dukenuken, de Shadow Warrior, de Blues Y nada, vamos a movernos un poquito por aquí a ver qué es lo que nos encontramos. Vamos a investigar un poco. Estos juegos tienen mucho de investigación, como, como muchos de vosotros sabréis. Y, y bueno, pues eh, aquí en ta, eh, encontramos ya algo de munición. En este tipo de juegos, como os decía, eh, hay, que, hay que pegarse muchas, muchas vueltas, ¿vale? Para encontrar los secretos y demás. Y aquí encontramos ya a nuestro primer enemigo. Como veis, los enemigos son como los habíamos visto en, en el último vídeo que grabamos. Creo que grabamos un total de tres vídeos. Y bueno, eh, pues... Básicamente lo que ha hecho la gente de Voidpoint, que así se llama la compañía que ha desarrollado este juego, eh, para utilizar el motor build, eh, pues, o build, o como se diga, es que le han pegado un repaso bastante, bastante importante. Le han corregido muchas cosas, que, para por ejemplo obtener mejores resoluciones, mejores efectos... Incluso, bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de hacer headshot. Cosa que antes no podíamos. No sé si podemos jugar una partida aquí. Parece que no. Bueno. Fijaos. Y nos vamos a dar un paseo por aquí. A ver qué es lo que encontramos. Enemigos. En los baños. Qué raro. Bueno, aquí tenéis a, a nuestra personaje. Bombshell, si no me equivoco, se llama. Investigamos un poquito a ver si encontramos algún ítem gracioso. Aquí estabas escondido, ¿eh? Me estabas esperando, cabrito. Bueno, hay una cosa que os quería enseñar y es que podemos jugar en modo tercera persona, ¿vale? Si queréis echar un ojo, lo vamos a poner así un momentito nada más porque a mí realmente me resulta más cómodo jugar en, en primera persona. Y mira, hemos encontrado escudo, que nos viene genial. Y vamos a dejarlo otra vez como, como estaba. Bueno, por aquí yo el otro día encontré un secretillo para coger aquí puntos de escudo... Y vamos a continuar uy, estamos un poquito bajos de, de vida ¿eh? nos encontramos no hay nada más por aquí bueno, pues nada, vamos a abrir la puerta con la tarjeta que recogimos antes allí donde estaban las tragaperras abrimos y ya podemos pasar y ya encontramos aquí a, a gente para recibirnos Bueno, ese que escucháis supongo que es el malo malísimo, que quiere dominar el mundo con su ejército de, de sectarios eh, cyborgs. Aquí tenemos más escudo. Podemos probar a dispararle a las cosas para ver si encontramos si encontramos, por ejemplo, objetos que nos puedan venir bien. Aquí veis que por ejemplo hemos encontrado escudo. botiquín, siempre tan necesario eh, aquí no podemos entrar vale, bueno, pues vamos a investigar un poco por aquí anda, dinerito dinerito podemos tomar coca colas para curarnos ratitas y aquí pasa algo Anda, mira, hemos encontrado las míticas bombas de... de este juego. Fijaos, son unas bombas que lanzamos y cuando las utilizamos persiguen a los enemigos. Son, son muy buenas, la verdad, mola mucho. Es una, una buena idea que han tenido aquí. Y aquí arriba parece que hay... Es una pantalla, ¿no? Bueno, vamos a coger la pistola es una pantalla, pensé que podía haber ahí algún túnel o algo al que podríamos acceder pero pero no aquí tenemos uy, ¿quién me dispara? ¿quién me dispara? Ah. bueno, como veis hay un montón de recovecos que podemos que podemos investigar a ver qué es lo que encontramos por aquí. Un botiquín, que nos viene genial. Más escudo. Y aquí nada. Una botella de whisky o de Jack Daniel's o algo así. Así si nos no nos vamos a caer por aquí. No se rompe. Oh, aquí hay un un tunelillo, muy bien no, Acabamos de encontrar un sitio Cojonudo ¿Y esto qué es? Ultrasonic Radio Sí, spots and Run. Pues ni idea Esto está estropeado aquí No sé cómo se utilizará El radar este ultrasónico. Pero bueno Vale, hemos aparecido... ...por el otro lado este. Vale, muy bien. Ya estaba yo ya un poquito perdido. Bueno. Aquí como en casi todos los juegos de... de primera persona... ...el disparo en la cabeza suele ser efectivo. Vale, pero en este caso... Eh, como os decía, el Motor Builds este Pues para Motor Builds es una novedad No es eh, No es algo que venga de serie vale. Lo han implementado la gente de VoicePoint Point para, para este juego, para Ion Fury Anda, Mira, podemos hacer por aquí ¡Uy, oh, malutos! Había otro por aquí que lo vi yo aquí bueno, a ver si, si encontráramos una cajita o algo una cajita con, con, con un arma diferente que ya estamos un poquito de revólver este que aunque es muy bueno pues molaría encontrarse otra cosa esto me recuerda una aplicación una aplicación cuál será eh... y nada aquí estaban haciendo unos choricillos uh -oh. Bien, bien. Ya tenemos la escopeta. La fusca. Que la fusca siempre mola. ¿Quién nos dispara? ¿Dónde está? Nos están disparando. No sé dónde. Aquí hay gente. Toma. Bueno, como veis, la fusca es súper efectiva. Pero, obviamente, pues supongo que no nos... ...pondrán tan fácil el tema de... ...uy, aquí ya empieza a haber mucha gente de Dios... ¿eh? ...vamos a poner las bombas, a ver si podemos... ...fijaos como las bombas persiguen a, a la gente... Va. venga a por él busca bueno aquí esta zona ya para mí es completamente nueva ¿eh? no, no he jugado nunca aquí vale vale bueno pues a ver si encontramos alguna cosa más por aquí no se puede subir supongo eh... ah, no se puede entrar bueno, aquí dentro ya estuvimos. Esto está más vacío que... que poco. Y cambio de fase. Que bueno, como veis, pues no le cuesta nada cargarlo. Porque como estamos con un juego retro para... Para los ordenadores actuales esto no le cuesta nada. Como veis tengo capados los frames por segundo a 60 frames. No tiene sentido tenerlos más altos porque realmente pues. es una tontería. Y bueno, tenemos que entrar por aquí. Como veis tenemos que, que buscarlos. ¡Ey! ¿Qué haces colega? En los pies me lo he cargado. Uf. Estoy muy malito ya, muy malito. Ay. Vamos a ahorrar un poquito de munición. O sea, yo veo que me están disparando, pero no veo quién ni dónde. Será... Ah, mira, ahí lo está. Muy bien. No sé si me dará con un salto... Hasta aquí adelante. Sí. Ok, perfecto. Bueno, ahí ahí sí que no llego ni ni ni, ni de risas, vamos. Vale. aquí, <risa> Point, la, la compañía que ha desarrollado el juego Bueno, el juego está chulísimo, la verdad Es que está muy bien Si os mola el juego retro Lo vais a disfrutar un mogollón Uf, qué malito, qué malito que estoy Qué malito que estoy, qué poco me quejo Vamos a salvar por si acaso que era F6 vale nos encontramos alguna cosa por aquí ya tenemos aquí un poquito de escudo que nos viene genial y vamos a darle brasilla a esta gente que se está portando muy mal conmigo, yo no les he hecho nada más arriba bueno, vamos a ver que hay por aquí tenemos que encontrar la llave para poder entrar en la zona esa ah, aquí está, fijaos, aquí está la llave escondida no, no me dispares Uy, me voy a matar, ¿eh? Muérete, hombre. Me están poniendo de verano. Vamos a ver. Y esta puerta no se puede abrir, ¿verdad? Toma. Cómetelo. Más munición. Aquí no hay nada. Y aquí arriba, aquí arriba... Espera, espera, espera, espera, espera. ¿Se podrá empujar esto? No. Pero a lo mejor me llega para llegar hasta ahí. Ahí está. Vale, tenemos un mezquit, que no sé cuál es la tecla de mezquit. La M, muy bien. Y luego esto de radar, que no sé para qué es. No sé cuál es... El... Bueno, aquí no nos podemos meter porque seguro que nos morimos. Tenemos que volver aquí arriba. Si no me equivoco, aquí estaba la puerta. Esta zona no la, no la, no la hemos investigado. Vamos a ver qué es lo que hay. Está claro, ¿no? Tenemos que tirar por ahí a, la, a nuestra izquierda. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Como veis, yo soy bastante maniático con el tema de investigar todo, ¿no? Y aquí abajo hay una escalera. Toma, sin cabeza. Bueno, por ahí es por donde antes quería bajar. A ver, aquí sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, ¿qué os está pareciendo? Mola, ¿eh? No me gusta nada lo que va a pasar aquí. Esto está muy oscurito. Suscao y se ha encendido la luz Y aquí vienen A tocarnos la moral Otra vez Lo que divertido es que te toque la moral ¿eh? A ver, ¿esto abre? Sí, muy bien Y esto es una ametralladora chulísima Uh, uh Uh, uh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? a ver si se acerca Me gusta este arma. Aunque como la fusca no hay nada. En las distancias cortas es donde un hombre se la juega, ¿no? Ok. Está cerrado. Uh, uh. ¿Qué pasó? que salir de aquí no veo nada bueno nos hemos quedado bastante bonitos no ni tan mal Que medita, me, me dan. pegarle un porrazo nos están poniendo bien bien bonitos oh oh uff uff Necesito vida con urgencia. No, no te quedes sin munición ahora, por favor. Uf, menos mal. Bueno, vamos a ver si encontramos un medkit o algo así. Alguien nos está pegando tiros por ahí, no sé dónde. Ojo. Oh, oh. oh, Dios. Bueno, ya era mucho, ¿no? Ya era mucho, mucho. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? si ahora no cometemos el mismo error de antes y vamos a salvar antes de nada venga aquí mismo ya a ver no sé si habrá algún quick save porque es que esto de quick save no tiene nada vamos a comprobar un poquito un momento aquí las, las opciones Keyboard, Configure Radar, en la N Ok Quick Save, F6 Bueno, de Quick Save no tiene nada como podéis ver, vale? volantes son un poquito un poquito rollo ¿eh? a ver aunque aquí hay unas escaleras para bajar vamos a pasar de ellos porque Si no, nos van a machacar y no vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Estoy dejando atrás 11 secretos en este área Pues a saber dónde están Porque yo no los encuentro a probar por aquí abajo por la escalera por aquí por lo que estoy viendo básicamente lo que hacemos uf, Si al final lo vamos a palmar por andar de paseo es volver a la zona de antes Vamos a continuar. Por aquí no hay nada, ¿no? Por ahí vamos a dar a... Seguramente por aquí arriba... Hay entradas, pero, pero no sé por dónde están. Bueno, venga. Vamos a continuar... Espera, ¿y por aquí? Espera, espera, espera, espera Leo, espera. Nada, por aquí no podemos acceder a ningún sitio. Es más, nos vamos a quemar el culo ahí. Mejor pasar. Bueno, pues tiramos para adelante. Estamos debajo del agua ahora mismo. Estamos muy malos, muy malos Ese juego es bastante salvaje ¿eh? No se corta nada con el tema de la sangre Que ahora ya estoy perdido Ya no sé ni dónde estoy A ver Vine por aquí... Este es un poco laberíntico, eh, la verdad. A ver. ¿Y ahora cómo salgo? Por aquí. Bien. Yo creo que estoy dando aquí vueltas como Como un poseso Sin Tony son La verdad es que este delineal lineal tiene poco juego ¿eh? Como podéis ver No me equivoco Bueno Pues vamos a intentar buscar La salida y no liarnos tanto, tanto Porque si no Debe ser por aquí Vale, hay una puerta de acceso Que no nos deja Ahora sí La puerta azul ¡Anda, mira! Un lanzagranadas, que oyen Y qué puntería la mía también Vamos a ahorrar el lanzagranadas Para ocasiones mejores Oh oh No me gusta nada Estos bichos recuerdan mucho A, a los del Hell Life ...a los cangrejos de Half-Life, ¿verdad? Y estoy viendo que no tengo nada de nada de nada. Uh, uh. Se acabó lo que se daba. Bueno, vamos a ver. Estamos aquí dentro, tenemos la tarjeta. Y teníamos que volver... Bueno, vamos a salvar que aquí nos. Nos mataron antes. Venga. ¿Cómo pude fallar eso? Está estropeado Vale Tenemos que ir así No hay problema Este también está estropeado Ay, que se me escapa ratón Y ahora ¿A dónde tenemos que ir? Va en control 1A 1B Este es el 1B A ver ¿Y a dónde nos lleva esto? Arriba Pero no tenemos salida mira, donde estaba la salida más escondida no podía estar bueno, salvamos por si acaso y ya tenemos aquí cangrejito bonito ven, ven no, hombre dispara ¡Uy cuánta gente hay aquí! Cuánta gente hay aquí. De uno en uno, por favor. Oh, Me están poniendo bonito. aquí habíamos activado esto y podíamos salir afuera salvamos y volvemos al mismo sitio del principio por lo que estoy viendo vale o sea que por aquí no es es por aquí Tenemos la vida a tope. y hey, este era blanco. ¿Por qué? Por la luz, puede ser. Vamos a probar lo del radar, a ver para qué sirve. Anda, mira, para qué es. para ver dónde están los enemigos. Bueno, no le veo mucha utilidad, la verdad. Lo único si estás en un sitio donde están un poco escondidos o a oscuras nos han quitado aquí a saco a saco de vida aquí ya estuvimos muérete nos escondéis en las esquinas gamberros Vosotros, ¿eh? a ver, nuevamente, si tú disparas, que los extintores explotan aquí en este juego. Mira, podemos ver las cámaras. Ahí está la tarjeta dorada. A ver si la encontramos. activado un ascensor, pero creo que por aquí había algo más que investigar. Vamos a a ir por este lado a ver. Es. Oh. Me habéis dado de bien. Está cerrado. No sé quién me está disparando. Está cerrado y estoy con 5 de vida. ¿Dónde estás? Oh, no mejor, no mejor, no mejor. Perdón. Perdón por el lenguaje. Bueno, vamos a volver aquí, que realmente no tiene mucho sentido, Voy a para matar a un tío allí. Aquí lo que tenemos es. Aquí venimos antes. ¡No! Oh, ¡Cangrejo no! Cangrejo saltarín, no. A ver, me estoy perdiendo ya un poco. ¿Era por aquí? Puede ser. O por aquí vinimos. Por aquí vinimos. A ver. A lo mejor tenemos que volver para atrás y buscar la puerta dorada. Sí, ya, ya. Ya sé dónde está la puerta dorada, dónde está la tarjeta azul. Sí, tenemos que volver por atrás. Aquí no, no tenemos nada más que hacer. Bueno, pues... Damos la vuelta. Vamos a cambiar el arma. Quizás la ametralladora. No, hombre. Se ha quemado Sí Lo necesitas Y yo también No me fastidies Hombre Otra vez otra vez al mismo sitio. Bueno, pues nada. Por no salvar más a menudo. Vale. Lo mítico de siempre. Bueno, esta ametralladora, como podéis ver, dispara balas de fuego. Es mortífera a más no poder. la cagamos aquí mismo aquí arriba y no sé quién me está disparando bueno, vamos a cambiar el arma que nos hemos quedado sin balas O a sea, tomárnoslo con mucha calma A campear un poquito porque si no Está visto que no vamos a llegar a tiempo comer hamburguesas también, por lo que estoy viendo ¿eh? vamos a ver vete a rascar por ahí un poco, hombre tanto tocar la moral y tanto tocar la moral Puerta dorada es esta. Sí. No. Uf, qué de gente hay aquí, Dios mío. Se acabó. A ver. Cangrejito, ¿dónde estás? ¿Me estás aquí machacando. Ya empiezo a tener esto dificultad a tope, ¿eh? Como podéis observar. Pues es que he llegado muy mal de vida. Y eso se nota mucho. Y encima voy a saco... Creo que también podemos hacer esto por aquí. Sí, correcto. Uf. Salvamos por si acaso. ¿Intentamos de nuevo? Venga, va. Prueba error, prueba error. que con dos escopetazos directos no mueres me parece increíble, vamos Vamos a a coger todos los. Wow, uh -oh. Qué rabia me dan estos bichos, de verdad. poquito vale es por el del fondo que obviamente es el que se está moviendo Oh, ¿qué es eso? lo que hay que hacer tenemos que saltar justo en el momento se escucha cacharrada por ahí, no sé dónde estarán metidos a ver salvamos y hacemos esto Uy, ya está, muy bien. Alguien se ha caído. Vale, para mostrarnos las consecuencias de, de una caída. ¡Oh! Arriba. ¡No! Se acabó. Se acabó lo que se daba, ¡Epa! ah, ¡Cómo los odio, por Dios. sin munición esto me tiene muy mala pinta Uno de vida. Señores. Bueno. Nos han puesto de verano. Pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Pero como veis el juego. Eh, está genial. Está muy bien hecho. Realmente es un juego retro muy bien hecho. Utilizando el motor Build. Como, como bien os comenté antes. Eh, sabéis que es el motor con el que se hizo Duke Nukem. Shadow Warrior. Blues. Y, y bueno pues está muy bien desarrollado es divertido eh, como veis tiene un mogollonazo de zonas para explorar secretos por descubrir y demás y además es un juego que está muy bien de precio que creo que no llega ni a los 20 euros por lo que si os gustan los eh, arcades en primera persona os, os gustan los juegos eh, antiguos eh, pues este Claramente es vuestro juego y nada sin más pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado lo que, hay, lo que habéis visto y nada como siempre os recuerdo que somos jugando en linux.com y que podéis encontrarnos obviamente pues en nuestra página y también en las redes sociales de Mastodon, Twitter, Facebook, así como en nuestros canales de Twitch y YouTube que es donde nos estáis viendo habitualmente, vale también eh, os, recom os recomendamos que si queréis comprar este juego pues os paséis por Steam y si queréis hacer algún tipo de donación para nuestra página web pues eh, que, que os dejamos por ahí un enlace y para que dejéis lo que queráis o lo que podáis eh, que sepáis que bueno que es para, es para lo que son eh, los gastos de de hosting y dominios vale no es para enriquecernos ni mucho menos y nada, también que si queréis eh, charlar un ratito con nosotros, que os podéis pasar por nuestros canales o grupos de Telegram y nuestra comunidad eh, de Matrix, ¿vale? Matrix sabéis que es una comunidad eh, semejante a Discord, pero eh, completamente libre, ¿vale? Y nada, sin más me despido y espero que os haya gustado este vídeo de Ion Fury. Hasta la próxima, chavales. Nos vemos. Chao, chao, chao, chao. Hasta luego.